Hola, buenos días, buenas tardes, eh, eh, Egunón, eh, buenas tardes, bienvenidos al, al, al, a una nueva sesión del Club de Lectura. Hoy vamos a leer todos juntos la vida de una persona que ha luchado mucho por los derechos de las personas con discapacidad intelectual en Europa, y, re, y, y esa persona se llama Senada Jalijáceviz, que es una persona, una activista de Croacia con discapacidad intelectual. De la, y, y esa persona representó a una plataforma muy conocida en Europa llamada EPSA. Es, EPSA es la, la, la Euro, plataforma europea de autogestores. Que es, que es como si fuera plena inclusión en España, pero a nivel, a nivel europeo. Voy a compartir pantalla para que lo leamos todos y todas, para que lo leamos un, un texto, un, un trozo de texto cada uno. A, eh, avisarme cuando esté. Eh, eh, ¿Está ya la pantalla? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Sí. sí. Ah, sí. eh, bueno, vale, Me... yeah, eh, Paco, Paco, puedes empezar. Sí. Perdona, mira, ¿puedes cambiar es que no te... un poco más? Sí. Un poco más. Sí. ¿Se ve bien así? Así, así. Sí. Así sí, Daniel. bueno. Pa eh, eh, Paco, puedes empezar tú a leer. Hasta que él lo no diga, Paco, tú callado, Paco. Sí. Vale, Paco. Pues, vale Paco puedes empezar ¿Eh? puedes activar el micrófono oye sí sí sí te escucho con con empieza a leer Señora Sonia nació a finales de de 10976 altura, un pequeño pueblo de Monia, a pocos meses de vida, señala femo con fiel, muy alta. Cuando cumplió un año, su madre le dio cuenta de no poder aceptarse ni reventar de forma correcta. Está fiebre por caro, a señala un parálisis. Que está movida en todo su cuerpo, sobre todo el brazo derecho. Además, tiene discapacidad interrupcional. Su madre la llevó a la institución. Lotó Sotomi, que estaba en baja, nuca para hacer levantación. Señala, tuvo tres meses seguidos. Institución, luego volvió a casa, pero seguía lleno cada cierto tiempo para continuar su rehabilitación. Bien, eh, Paco, ¿en qué año nació Senada Jalijasevis? 176. Co correcto. Eh, ahora le toca el turno a, a Juan. A Juan, Fra? A Juan, a Juan, Francis Juan, aquí estoy. Sí. En esos momentos, la relación de sus padres no iba muy bien. se nada, vivía con su madre y con su abuelo en terminación. Y su padre quería día su puta, hasta que se divorciaron cuando ella tenía cinco años. Su madre no tenía trabajo ni medio para mantener a su hija, así que, de nada, así fue a a toda con su padre y su nueva esposa, aunque con, con ellos a poco tiempo, porque a los siete años empieza la escuela primaria. El hermano y que se queda internado en institución doctor Islaora. Donde el día haciendo meditación en la escuela había clases para alumnos que estaba hacia el, el niño chino. Esto se les gustaba. Muy difícil, de nada. No entendía por qué no podía ser Con otros niños y niñas es discapacidad. Bien, eh, Juan Fran, que es que es una persona interna. Era eh, loca. Correcto. Ahora eh, le toca turno a Garagune de Ordizia. Os toca a vosotros. Adelante. Eh, Garagune, Ordizia, podéis activar el micrófono? ¿No? Sí, Garagune, Ordizia, os toca. Leer. Ahora, su madre había la visita visita veces dos veces por año. Cenada ¿Sí? volvía a casa con su padre en las vacaciones de, de invierno y de verano. ¿Tenido? Costaba mucho volver a la escuela. Después ¿La de vacaciones, los momentos más difíciles, felices de cenada eran con su padre, la recogía. de día tu tu tian, y tu y llevarla a casa. Un el año que eso. La escuela nació nijana era hermana por parte de padre más adelante senada tendría otra hermana por parte de padre de, de madre en su hermano por parte de padre se iba, muy bien. Se iba muy bien con los tres, pero siempre estuvo más unida a lejana. A lejana. En 1985, cuando Senada tenía nueve años, con su padre era una casa que las... La familia se muda allí, se nada muy buenos recuerdos, sus eh, eh, veranos de es Gelsa. Eh, de Garagune, Ordicia, ¿dónde está Gelsa? ¡Joder! O sea, está en un centro de Ecoacia. Correcto. Eh, eh, a, ahora ahora le toca el, el, el turno a Aspades, a Xpadesa, Galicia. Vale. Sigue sí, Rosa. A la edad de 15 años Senada debía empezar la escuela secundaria y consiguió plaza en el centro de educación de Dubrava en Zagreb, la capital de Croacia. De nada quería matricularse en una escuela de comercio y ser vendedora, pero la dirección del centro decidió que sería, sería trabajadora. Era un año de 1991 y estalló la guerra de Croacia. Es ¿Sigue el, es leyendo? Ese verano, Senada estaba en Tula, con su familia paterna, mientras su padre construía una, una nueva casa. Sigue leyendo. Debido a la guerra, las carreteras estaban cortadas y era, era posible llegar desde Tula, que está en Bosnia, hasta Krsa y Osnabrück, que está en Croacia. Senada estudió el primer semestre. El primer curso de, en el centro, de educación de Dubrava, hasta que se les arregló para viajar, después de las vacaciones de Navidad. Eh, ¿Dónde está el centro de Dubab, de Dubrava, eh, eh, Aspadeza? En Zagreb, la capital de Croacia. Correcto. Eh, ahora le toca el turno a Ángeles. <coughs> eh, ángeles, te toca a ti. Eh, a Activa el micrófono, por favor. Ya. Ángeles, ángeles, te toca a ti. Al llegar a Zagreb, Senada lloró porque no quería quedarse, quedarse, no conocía a nadie y se sentía sola. Además de los estudiantes, la escuela alojada, alojaba a las personas refugiadas de la guerra. Había, había demasiada gente en la escuela, había cuatro personas por habitación y en algunas había hasta seis personas. Nadie podía salir al patio sin vigilancia, por los posibles ataques de la guerra. Cuando saltaba la alerta de ataque, Senada y el resto debían bajar al sótano, que era demasiado pequeño para tanta gente. La situación era muy dura. Senada esperaba las vacaciones con muchas ganas para volver a su casa a Gelsa, en Gelsa. Eh, eh, Ángeles. ¿Qué hacían la gente cuando sonaba la alerta de ataque? Pues eh, se refugiaban. Correcto. Ahora, ahora le toca turno de nuevo a Paco. Paco, ten tenés que abrir el micrófono para participar. Te toca a ti ahora. Otra vez, Paco, de Mairena. Cada año sí. había menos personas fugidas. La mierda iba acabando. La gente ponía a ver su casa un poco. La gente mejoraba, era manejando a niñarme, <tose> Pasó cinco años en el centro de educación Duraba. Con 20 años, se llama, vuelve a casa con su padre y su familia. El niño conoce tres años y después va a vivir una, la casa. La niña también con un niño, es bueno, muy cerca, Saray. Esta institución, señalado, no podía tomar ni siquiera las decisiones más cotidianas de su vida. Solo podía salir de la institución para ir en médico a viaje, excursiones. Eh, organizaba la institución durante las vacaciones en la, final de la Semana Santa. Eh, ¿Cuánto podía salir Senada de la institución? ¿En qué casos podía salir? ¿Salir? Sí. Lo pone a final de la página 49. ¿Semana Santa? Eh, exactamente, correcto. Eh, Paco, ahora te toca a ti, Juan. Juan Fran, te toca a ti. Aquí estoy. Sí. Senada discutía con los empleados de la ecotustitución cuando no estaba de acuerdo con algo durante una discusión. Una empleada que estuvo a punto de pegarlo. Sin nada, no era feliz. No, no lo no le gustaba que le Nadie no, Ahora mismo y te traigo la goma y las cosas que no hace falta para el mañana. Su vida. De esa manera, un amigo habló, así nada, de la asociación para la promoción de la inclusión de esta en la que Esta asociación ayuda a la persona con discapacidad sexual a vivir en la comunidad fuera de las instituciones la asociación tiene piso y casas. donde no la persona con discapacidad intelectual. Puede vivir y recibir apoyo. Apoyo. Hasta que puede vivir de forma independiente. Nada y te, y te Mucho por esta idea y una cita para conocerla y seguida la claro. quería mudar su la asociación eh, Juan Fran, que le que le habló ¿Qué, qué habló que habló un amigo hace nada a ver de qué le habló el que habló, el piso, y, y casas. Eh, correcto. Ahora le toca el turno a Garagune Ordizia. del centro... ¿Tengo? Bienestar social. No estaba a favor de que se nos. Se muda la cola. Sensación. Que pone ahí. tengo que esperar cinco meses. ¿Cinco meses? A ver. Hasta que. Eh? Hasta conseguir. Hasta conseguir el. El permiso para poder hacerlo. Para poder hacerlo. El 15 de febrero. El 2007 Se la dejó por fin a y se mudó a un piso del ¿Eh? de la asociación de es un día que ya nunca olvidé y nada venga se convierte en una gran defensora de los derechos de, los derechos de las personas con discapacidad Interna... a ver ¿qué pone ahí? Interna... Y sigue ¿sí, ¿sí? un trabajo, <risas> ¿La, Jolín, la asociación de gestores de Croacia, en 2009, es elegida presidenta de ¿eh? Asa. Y además empieza a practicar. Ah, all in. Mandaranía. En el grupo. Directivo. directivo Debs. ¿Qué es la. ¿Eh? ¿Qué es la.? ¿Qué es la plataforma? Sí. Bueno, sí. pone a ¿Eh? De verdad. De autofestructura. ¿Eh? Autogestores Joe, autogestores Eh, Garagune, Ordicia, ¿qué son los autogestores? ¿Qué son los autogestores? ¡Oh! Que se defienden los derechos eh, Eso es que se refieren, eh, no, jolín. defienden, Jolín los derechos ¡A los derechos! ¡Oye, ¿qué se? <risa> que lo en Jolín, que defienden. Con el tío, qué me pongo. Que defienden. Jolín, los derechos. Correcto. Ahora, ahora le toca el turno a Aspaleza. Galicia. Vale. Así que, el eh, eh, eh. trabajo para eso que nada asume tareas que contienen muy variadas: de conferencias con más y se reúne con responsabilidades políticas. Para ayudar a tomar decisiones que respeten los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Participan programas y proyectos, vean materiales de altura fácil. Participan proyectos, programas y proyectos. Y desde hace poco. También hace tareas administrativas y no se de la de la asociación. Desde 2010, Senada es editora del Boletín de Alta. Este Boletín lo escriben en el dura parte los participantes de la asociación. Senada, por fin, y el equipo de escritores que comprueba te en los textos son fáciles de te lleves. Con nada, siento que soy responsabilidad hacer una y ideal a otras personas. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es un boletín? As, padeza. Eh, Aspadeza, ¿qué es un boletín? Una publicación donde se pone eh, Correcto. Ahora le toca el turno a Ángeles. Ángeles de Mairena Murcia, te toca a ti. Mm. Ángeles, te eh, em empieza a, le a leer. 50 ahí. Ángeles, te toca. Sí, en su trabajo para ASA, de nada, asume tareas y funciones muy variadas. La conferencia Formaciones. Eh, la perdona, perdona Ángeles, es, es la siguiente página. Ah, perdón. Perdón que repetimos. Sí, sí. Junto a ASA, sí, ya sí. Junto a ASA y otras asociaciones, Senada luchó por el derecho al voto. Y en 2012 consiguieron que todas las personas a las que quitaron la capacidad legal, puedan votar en Croacia. Ese fue un gran año para Senada, además del éxito de, de, de tu trabajo en ASA. Fue elegida presidenta de EXA y de, vicepresidenta de Inclusión Europea. También decidió dar el paso de vivir con apoyos de la asociación. ...para la promoción de la inclusión y alquiló su propio apartamento. Un año después, Senada conoció la Asociación Uno para Todos... ...en la, en la semana de las asociaciones de Zagreb, donde participaba con asa La Asociación Uno para Todos hace equitación terapéutica... ...y a Senada le produjo curiosidad. ¿Qué es la equitación terapéutica, Ángeles? La equitación terapéutica es una terapia que, que utiliza la actividad de montar a caballo para mejorar la calidad de vida de la gente. Bien, ahora le toca el turno a, a Paco. Nunca había montado a caballo, no por va nada más subir caballo. Por primera vez, una sentadón mariposa. Repetó, nada. El director va a montar caballo cada sábado que puede. En 2007 los entrenadores Danígel y Maja, presentaron un proyecto a la academia dije Asa. proyecto que quería formar un grupo de personas adultas con discapacidad, sin querer tener tan un mono nuevo señora no se los pesó empezó, empezó de Cena por ello tres años después. Se han ganado muchas competiciones, como otro Campeonato Nacional de 2018, el Campeonato de Europeo de 2018, otra categoría. en bronce en la categoría 34, los Campeonatos mundiales de 2009. En qué, en, qué año, en, qué, en, 2010, ¿En qué medalla obtuvo en el Campeonato Nacional de 2018? ¿De qué color era Correcto. Eh, ahora le toca a Paco. A Juan A Juan Fran, sí. Aquí estoy. Pues a su primer... Gol. Por solo cuatro meses de entrenamiento. Es el día de hoy. Senada tiene 23 medallas. Y es la primera mujer con discapacidad física. Es ganar el oro. El TACKEN. para Para Croacia. Sigue a trabajando en ASA y luchando para que la pe persona con no discapacidad viva en la comunidad y deje las instituciones. Eh, Paco, ¿cuántas medallas tienes nada, en, en, en el día de hoy? ¿Paco, no? ¿Paco, no? Sí. ¿Cuánta? ¿Cuánta? Sí, correcto. Eh, con, con eso hemos terminado. Eh, voy a dejar de compartir pantalla. Eh, eh, con, bien. bien, con eso hemos terminado el capítulo de, de, de hoy. Eh, os, os voy a hacer ¿Qué, qué te parece, Paco? La, la, la vida de Senada. Antonio, perdona. sí. Sí. Sí, sí, publicaremos la fecha del próximo día en el Club de Lectura. Vale, muchas gracias. Sí. Saludos. Eh, esto, Paco, ¿qué tal te parece a ti la historia de Senada? ¿Qué te parece a ti la vida de, de, de esta persona? Bien. Paco, ¿qué tal te parece la, la vida de esta, de esta persona? Muy bien. Eh, Garagune Ordicia, ¿qué os parece la vida de Senada? Pues muy, interesante. muy interesante. Una luchadora. Una luchadora. Eh, Ángeles, ¿qué tal os, os parece la vida de Senada? Pues eh, me parece que está muy bien porque eh, hace sido una, una persona muy, muy luchadora. Por, y con las personas con discapacidad intelectual. Entonces... Ella ha dado, ha dado su, su vida para conseguir todos sus todo su objetivos que se planteaba. Eh, muy, muy bien. Me, eh, ahora os vamos a decir la próxima fecha del club de lectura. La próxima fecha va a ser el miércoles 23 de marzo a las 4 de la tarde. <tose> Miércoles 24 de me, miércoles 23 de marzo a las 4 de la tarde y leeremos la vida de Susana Rodríguez, que está en la página 56 del libro. Vale. Sí. El 23, ¿verdad? Sí. El, el 23, 23 de, marzo de... Vale, 4, el de marzo. A las 4 de la tarde. ¿A las 4? Sí. La un gran placer. Sí. Un viaje. Sí, el 23 de marzo a las 4 de la tarde. Va. Vale. Vale. Pues...